Palmera chambeironia Macrocarpa Planta conocida como palmera de hojas rojas pertenece a la familia Arecáceas y es originaria de Nueva Caledonia en el este de Australia donde crece en bosques húmedos hasta los mil metros de altitud El nombre del género es llamado así en honor a Charles Marie León Chambeiron. Un oficial naval francés del siglo XIX que cartografió gran parte de la costa de Nueva Caledonia. La palabra macrocarpa se refiere al tamaño del fruto que es grande. una palmera decorativa con un único tronco que puede llegar a alcanzar los 20 metros de altura y hasta casi 30 centímetros de diámetro, normalmente anillado y ensanchado en la base. Las vainas envuelven el tronco formando un capitel muy vistoso y de color variable, verde amarillento o verde azulado. las hojas son pinnadas y curvas de color verde brillante en edad un poco menos intenso en el vez y con la peculiaridad de que cuando están recién abiertas presentan un color curioso rojizo que dura solo unos pocos días contrastando con las demás de color verde La inflorescencia es un metro de longitud, en cada una hay flores de los dos sexos, por lo que es una especie monoica. El fruto rojo es bastante grande, de hasta 5 centímetros. Florece en primavera y frutifica en verano. Es una palmera resistente que se adapta a nuestro clima, requiere sustrato húmedo y rico en nutrientes, en situaciones de semisombra durante su juventud. También crece en el jardín botánico histórico la concesión.